ganace en 2002 en octubre de 2002 concretamente se instala la primera versión la necesidad o el, el, la, bueno, la situación que nos llevó a, a instalarla pues fue sobre todo pues ese momento en el que había ya eh, unos campos virtuales sobre todo estaba, eh, estaba dominada la, el panorama estaba dominado por eh, soluciones de, de software corporativo, de, de pago y empezaban a aparecer algunas soluciones de código abierto conocidas es Moodle, pero de aquella pues también ya empezaban a aparecer otras. La que nosotros nos interesó más eh, fue una que desarrolló la Universidad de Lovaina que se llamaba ClaroLine, y que se sigue llamando ClaroLine, es un proyecto que sigue vivo. ClaroLine eh, respondía mucho a una de las necesidades que nosotros veíamos, que era la eh, de proporcionar una herramienta sencilla, un primer acceso para gente que quería meterse en esto de la formación por e-learning o la formación a distancia con nuevas tecnologías, pero eh, no tenía una experiencia pues, muy avanzada en temas informáticos y, y no queríamos que, que eso supusiera una traba. ¿no? Entonces, eh, por ahí creemos que Caroline respondía muy bien a esa filosofía de usabilidad, lo que se llama usabilidad, y eh, instalamos Aula Cesga, primero para nuestras propias necesidades de conocer la, este tipo de herramientas, que al final pues, son una aglutinación ¿no? de, de un montón de funcionalidades, necesarias para esto del e-learning, pero por otro lado también para experimentar, para desarrollar y para aprender con la comunidad de usuarios que tenemos, pues de universidades, investigadores, profesores de todo tipo, y desde, desde entonces desarrollar una herramienta propia que respondiera a las necesidades de nuestro grupo de usuarios. ¿no? Un grupo de usuarios que ha ido creciendo pues de forma exponencial de los primeros pues, cuatro gatos que éramos allí muy experimentadores a pues, eh, más de 22.000 usuarios que tenemos en la actualidad y eh, de unos pocos cursos casi eh, exclusivamente centrados en el ámbito de investigación, de proyectos de investigación y universitarios, a 800 cursos de todo tipo y color, desde. Bueno, hay alguno de primaria, los menos, pero sobre todo pues de, de secundarias, escuelas de idiomas, universidad, de, de, grupos de investigación, en fin, de, de todo tipo. ¿no? En estos 10 años también eh, lo que hemos visto ir variando, de forma que también es muy, muy curiosa, es el perfil de, de sexo del usuario, ¿no? eh, de los, los primeros usuarios que eran mayoritariamente hombres más de un 60%, pues ahora hemos pasado a, a ser eh, lo contrario, ¿no? Más de un 60% son, son mujeres, cosa que también nos alegra eh, porque, oye, pues también habla de la integración de, o la adopción ¿no? de este tipo de tecnologías por parte de, por parte de... Aula Cesga tiene ya 10 años y, lógicamente, en todas estas cosas de la tecnología hace falta renovarla, ¿no? Es la cuarta o quinta renovación que hacemos de, de Aula Cesga y, eh, en este caso pues es una renovación importante porque cambiamos algunas funcionalidades o implementamos unas funcionalidades muy interesantes como la de eh, la inclusión de un webinar que es un sistema que permite realizar clases en, en directo o realizar reuniones en directo en las que no solo se comparte la voz y la imagen sino que también puedes compartir los datos es decir, puedes compartir una presentación, puedes compartir una pizarra puedes eh, permitir el, la visualización de tu escritorio o incluso el de, el de los alumnos y se, se integra de forma transparente para el usuario como una herramienta más como si fuera un repositorio de archivos ¿no? esa es una de las novedades principales pero al margen de esta eh, la mejora que se ha hecho sobre todo en, en un montón de funcionalidades que ya estaban existentes en, en aula cesga algunas de ellas eh, pues como la sección esta que tenemos de documentos que mejora bastante la usabilidad otras, pues la eh, integración de, pues, de herramientas de notación matemática en, las, en la inclusión de documentos o nuevas herramientas que permiten generar materiales multimedia, como son eh, herramientas de generación de gráficos o de generación de archivos de sonido, puede ser interesante, por ejemplo, para el tema de idiomas. Mm, al margen de esto, pues eh, nos interesa también mucho en esta nueva versión la inclusión eh, al contrario, es decir, no de aula CESGA que incluye cosas, sino la herramienta, la comunidad de, de Chamilo en este caso, que es la, la herramienta que utilizamos para Aula CESGA, como base de aula CESGA, integra algunos de los desarrollos realizados en el CESGA, como es pues, la incorporación de nuevos usuarios, la inscripción de usuarios, la autorización de cursos. Eh, esto pues viene también un poco, eh, volviendo atrás en los 10 años. Eh, viene eh, a continuar la tradición que tenemos de mejoras de la herramienta, de experimentación de la herramienta, que empezó pues, allá en el 2002, cuando, cuando iniciamos con, con claro line de aquella, en la primera aula CESGA, ¿no? donde trabajamos pues, muchas cosas, como por ejemplo, pues, la traducción al gallego, la primera traducción al gallego, también tradujimos la, participamos en la traducción primera a castellano, y en esa, misma, eh, en esa misma línea hemos seguido, ¿no? de aportaciones eh, en el código, en el aspecto lingüístico también, y sobre todo pues, también en las ideas ¿no? en participar en una comunidad de software abierto. Inicialmente empezamos con, con ClaroLine, como, como ya había comentado. En el 2004, eh, el equipo de desarrollo de ClaroLine, que estaba centrado en la Universidad de Lobaina, se dividió en dos, como suele pasar en, en muchos proyectos de código abierto, UFORC, y se creó una plataforma nueva que se llamó Doqueos y en esa plataforma pues, uno de los eh, principales desarrolladores estaba, estaba detrás de ella, ¿no? nosotros teníamos mucha confianza en él, nos gustó mucho la, eh, la propuesta que hacía de, de nuevas herramientas, de enfoque, conservando esa filosofía de usabilidad pero bueno, mejorando también notablemente las, las posibilidades que tenía, que tenía Aula CESGA y así lo hicimos. ¿no? Y en esta última fase, hacia el 2010, eh, volvió a suceder lo mismo, ese doqueos con el que estábamos trabajando, pues eh, sufrió otra vez una, una bifurcación, ¿no? un fork en el desarrollo y gran parte, yo creo cerca del 90% de los desarrolladores que estaban tras doqueos fueron a, a este nuevo proyecto denominado Chamilo. Y Chamilo es lo que estamos utilizando, estamos muy contentos con él, sigue conservando esa filosofía que nos gusta, cada vez implementa más funcionalidades y bueno tiene una comunidad de desarrollo muy activa, muy colaboradora y, y con eso seguimos.